Hola, queridos hermanos. Feliz martes para todos. Este día en la Santa Presencia vamos a iniciar nuestra oración para iniciar nuestra jornada. Le damos gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite levantarnos, nos permite poder ir a nuestro trabajo, poder tener el alimento, tener la salud. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tus bendiciones en mi vida, en mi familia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy martes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no, yo no doy la paz como la da el mundo, no se inquiete su corazón ni se acobarde. Ya oyeron lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarán. De que regrese al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Yo no voy a hablar mucho con ustedes, porque llega el que domina este mundo, aunque sobre mí no tiene poder. Pero es preciso que el mundo se dé cuenta de que yo amo al Padre y hago lo que me ordene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Padre les hoy. mi Padre les dejo, mi Padre les doy. Es una frase, una oración que recitamos todos los días en la Eucaristía y que recuerda precisamente que nosotros somos mensajeros de la paz, misioneros de la paz. El mundo de hoy anhela la paz y los planes políticos y culturales y bueno, por muchos lados oímos hablar de paz, de amor, pero ¿qué es la paz? La presencia de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a construir la paz? Y uno mira ese contraste que hay en nuestra realidad. Se pide la paz total, se pide la paz, pero dividimos, incendiamos, generamos eh, conflictos. La paz comienza de estar en la presencia de Dios, de estar reconciliados con el Señor, de hacer la voluntad de Dios, como lo hemos estado escuchando estos días en la palabra de Dios. El que me ama guarda, guarda mis mandatos, guarda mi palabra. Así pues, mis queridos hermanos, que hoy tengamos muy presente esta expresión, mi paz les doy. Mi Padre les dejo, seamos mensajeros de la paz, de una paz que recibimos de Dios, una paz que viene de Dios. Esa es la paz que transmitimos, que sembramos, que construiremos. El Señor los bendiga y que María Santísima interceda por todos nosotros. Feliz día para todos.